Yeah. Sigo bailando, pero no con ella. Yeah. Recuerdo besos frente a una botella. Yeah, yeah, yeah. No quería cerca, yeah. fue muy bonito rozar las estrellas. Yeah. Sigo bailando, pero no con ella. Yeah. Recuerdo besos frente a una botella. Yeah, yeah. El infinito nos quería cerca. Yeah. Fue muy bonito, rozar las estrellas. He sumado cada día que he pasado. Siento abrazo llorando melodías que ahora están cruzando el charco. Me sigues en el insta y a veces mandas algo. Permíteme que insista, pero casi nunca hablamos. No fuiste para mí, pero qué más da a tu era feliz y eso ya no está. Te juro tomo pills para la ansiedad. Me drogo pensando en ti, nena vuelve yeah. ya. Sigo bailando pero no con ella. Yeah. Recuerdo besos frente una botella. Yeah, yeah, El yeah, infinito yeah. no quería cerca. Yeah. Fue muy bonito rozar las estrellas. Sigo bailando, no yeah. yeah, yeah. Yeah. Bonito, Sigo bailando pero no con ella Recuerdo besos frente a una botella El infinito nos quería cerca Fue muy bonito rozar las estrellas Sigo bailando pero no con ella Recuerdo besos frente a una botella El infinito nos quería cerca Fue muy bonito rozar las estrellas Sigo bailando pero no con ella Recuerdo beso frente a una botella El infinito nos quería cerca Fue muy bonito rozar las estrellas